Resultado de nuestros pensamientos y de la calidad de nuestros pensamientos. Así que te invito a que fortalezcas tu esperanza. Soy yo, soy Hugo, psicólogo, y te invito a un minuto contigo. Hasta la próxima. Estás disfrutando de nuestra programación por WIPRTV San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan. 11 Mayagüez.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 Buenas noches, Puerto Rico. Esperamos que estén bien en el inicio de otra semana más. Les habla Ulise Rodríguez y le doy la bienvenida a los sorteos de la Lotería Electrónica hoy lunes, 15 de agosto de 2022. Para esta noche, el Powerball tiene un gran premio de 56 millones. Y recuerda jugarlo con Double Play para que tengas más oportunidades de ganar. Y ya estamos listos.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 Ricardo Carmona, de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro and Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica presentes como siempre aquí en el estudio. Baje el app de Lotería Electrónica, donde además de ver números ganadores y escanear tus boletos para saber cuánto ganaste, podrás participar en promociones como la del verano eléctrico, que al registrar los cartones no premiados participas de premios adicionales. Bájalo ya.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 ya lo sabes, compra tus juegos instantáneos y a celebrar. Y nosotros listos para celebrar los sorteos de esta noche y empezamos con Pega 2. Así que boleto en mano, que ya conoceremos los números ganadores del Pega 2. Y ya nos llegó el primer número y es el 8. Repito, el 8. Segundo número es el 2. Repito, el 2. El número ganador de Pega 2 de esta noche es el 8-2. El 82. Y pasamos a pega 3. Mucha suerte a todos los jugadores de pega 3. Pendiente que ya se acerca el primer número. Y es el 3. Repito el 3. Segundo número es el 2. Repito el 2. Y tercer número es el 2. Repite el número 2. El número ganador de Pega 3 de esta noche es el 3-2-2, el 322. Y vamos con Pega 4, favorito de muchos, boleto en mano. Mucha suerte. Primer número es el 1. Repito el 1. Segundo número es el 9. Repito el 9. Tercer número es el 1. Repito el 1. Y cuarto número es el 5. Repito el 5. El número ganador de pega 4 de esta noche es el 1915. El 1915. Continuamos con el multiplicador que aumenta hasta 5 veces los premios menores. Y el número del multiplicador. ...de esta noche es el 3, repito, el 3. Ahora pasamos al sorteo de Loto Cash... ...que cuenta con un premio de 610 mil dólares. Veamos los números ganadores. Busque su boleto, se jugó Loto Cash... ...que ya se nos acerca el primer número. Y es el 29, repito, el 29. Segundo número es el 23, repito el 23, cuarto número es el 4, repito el 4, cuarto número es el 32, repito el 32, quinto número es el 3, repito el 3, y el sorteo del Bolo Cash, del Loto Cash, es el número 7, repito el 7, los números ganadores del Loto Cash son... 29, 23, 4, 32, 3 y el Bolo Cash, el número 7. Pasamos con el sorteo de la doble revancha que tiene un premio de 315 mil dólares. Adelante con el sorteo. Ya se acerca el primer número. Y es el 16, repito, el 16. Segundo número es el 32, repito, el 32. Tercer número es el 26, repito, el 26. Cuarto número es el 23, repito, el 23. Quinto número es el 9, repito, el 9. Y ahora pasamos al sorteo de Bolo Cash.